Hola Géminis, te doy la bienvenida a este tu espacio de bio sabiduría Ancestral y en este momento estamos aquí contigo para entregarte la guía espiritual de la segunda quincena de septiembre Deseo a través de estas palabras, de estos mensajes, encuentres lo que le resuene a tu alma para ser sanado para que avances en este sendero de la vida y eleves tu energía y comiences a manifestar esa vida que mereces, Géminis. Bienvenido, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Vámonos a tu guía general de estos últimos 15 días del mes de septiembre bastante movidos para todos ¿Cómo te fue, cuéntanos en los comentarios nos encanta leerte, saberte cerca saber que estamos cerca de ti en tu presente tienes el mago de la conciencia de cabeza lo que te ha llevado ahí luz de luna de cabeza la sugerencia que te hacen el día de hoy, la laguna sagrada esas resistencias, los, la tierra de los fantasmas de cabeza y el regalo finalmente, la llave para que tú te sientas en paz contigo mismo es la sanación del dolor y bien, vamos a detallar un poco más lo que te quieren decir en esta guía el día de hoy Géminis Recuerda que esta guía es general, por lo que puede o no ajustarse totalmente a tu vida. Todo depende del nivel de energía en el que estés vibrando. Alto o denso. Depende mucho de eso también. Y el día de hoy te quieren decir, Géminis, a través de esta primera carta que es tu presente sobre el mago de la conciencia de cabeza, te dicen, no temas a escucharte y a conectar contigo mismo, contigo misma, estás en un momento que es el adecuado para que hagas conciencia de aquellas situaciones, de aquellos resentimientos, o sentimientos densos que albergas en tu alma. Es el momento propicio para que los dejes ir. Para que los sanes. Para que sanes esas heridas. Antiguas. Que ya no te sirven. Que nunca te sirvieron. Y esto es porque. Vienes de situaciones que te han estado mostrando. Que aquellas creencias. Aquellos dogmas, paradigmas que te han mantenido oculto o oculta están llegando a su fin Y se requiere de tu decisión de volar, de tu decisión de abrir las alas, de dejarte brillar, de dejar que la luz entre a esas sombras A, esa, a ese terreno que no quieres explorar porque te asusta, sin embargo es importante puesto que el tiempo ha llegado para que sea sanado Y la forma en la que este momento requiere ser sanado, Géminis, es entrando en ti, permitiéndote sentir todas esas emociones, todos esos eh, sentimientos que se generan en tu corazón por el simple hecho de recordar cada una de estas situaciones que parecieron dolorosas en tu percepción de la vida. Es importante que la sanes y, que te, y te sugieren que te dejes fluir, que dejes fluir todas estas emociones, Géminis. Que dejes salir tu luz, que confíes, que te sientas tranquilo como si estuvieras flotando en esta laguna. El amor está presente en ti y es el amor incondicional de ese poder superior en el que tú creas. El amor genuino. Estás acompañado, acompañada siempre de seres de luz que tú conoces como ángeles, arcángeles. Muchos de nosotros también creemos y conocemos a los seres elementales, las hadas, los duendes. Y te dicen... Deja salir todo, como esta chica que está flotando y está dejando salir su luz, está dejando salir todo lo que eh, podría en algún momento hacerla densa y sumirla bajo el agua. No, ella lo está dejando salir y eso es lo que te invitan hoy. Deja salir todo aquello que te está de haciendo denso, que está eh, generando que tengas energía densa. Ya no te sirve, ya no está, ya no es necesario que lo cargues, nunca fue necesario y hoy es momento de dejarlo. No te resistas a dejar ir justamente estos fantasmas del pasado. Fantasmas como resentimientos, como odio, rencor, ese enojo que de repente sientes contigo mismo o contigo misma por haber permitido ciertas situaciones en tu vida y te dicen... No pasa nada, ese era el momento, esa era tu energía, no pasa nada. Ahora estás en este momento con este regalo que te hacen, Géminis de la sanación del dolor. Te dicen que ahora estás en ese momento en el que ese poder superior quiere sanarte, quiere entrar en tu vida para llevarse todo aquello que ya no te sirve y te dicen permíteme acariciarte con mi amor infinito déjame sanarte aquellas heridas que aún no han sido sanadas y que te asusta hasta cierto punto tocar es importante tocarlas, es importante dejarlas ir porque eso puede ser que esté estancando un poco, no totalmente, sino un poco tu avance, y tu avance en ideas, en proyectos, y es importante que lo dejes salir, deja salir todo eso que como si fuera una serie de piedritas que poco a poco fuiste juntando, juntando y juntando, hasta que ha llegado el momento en que ya no puedes más y que ya no es necesario cargarlas Entonces te invitan a ir soltando poco a poco esas piedritas para que sientas libertad para que, sientas, para que tengas las manos vacías para recibir lo nuevo para recibir las bendiciones que ya están listas para ti Géminis y que si tú les permites entregártelas vas a disfrutar con total plenitud Géminis, muchas felicidades deseo que aquí encuentres una respuesta a esta situación que estés viviendo en estos momentos te invito a suscribirte al canal darle like, activar la campanita locochona que tenemos aquí abajo para que nos mantengas presentes en tu vida en cada momento en el que subamos nuevo contenido muchas gracias bendecido seas